el programa de salud escolar el que realizamos en, en todas las escuelas públicas del distrito fundamentalmente las escuelas primarias en este momento estamos en la escuela número 19 aquí en Escolnic, en Villa, en Villa Tesey en todo lo que tiene que ver con el control médico, pediátrico oftalmológico, odontológico de las chicas y los chicos, de las nenas y los nenes bueno, compartiendo este momento con... con ...con los chicos y fundamentalmente también con los padres... en ...donde tratamos en conjunto de que, de que sus hijos y nuestros chicos... ...tengan todo el, el, el estado de salud como, como corresponde. Nosotros nos hicimos cargo de esta política... ...hace tiempo que, que el gobierno nacional dejó de hacerlo... ...y, y nos parece que es, que es más que importante, ¿no? Poder controlar el estado de salud, recién lo decíamos... ...de nuestras chicas y de nuestros chicos. ¿no? Detectamos de cada... 10 chicos que realizan el control oftalmológico, por ejemplo, eh, 2 barra 3 necesitan lentes, el, el municipio les provee los lentes, también avanzamos mucho en un programa de salud dental que tiene que ver con bueno, el mejoramiento de su boca y también enseñarles a, a cepillarse los dientes y, y los controles pediátricos y calendarios de vacunas que, que se necesitan para que, bueno para que nosotros sepamos que están en muy buen estado de salud. El Estado Nacional se retiró de, de proteger a, a, a los vecinos. Nosotros como gobierno municipal, como Estado municipal, estamos presentes. ¿no? Eh, tratamos, como decimos siempre, de abrazar y de, de resolver todos y cada uno de los temas a pesar de las dificultades, ¿no? Y es prioridad, es prioridad para nosotros entender que los chicos tienen que estar bien, que las chicas tienen que estar bien y que, que en definitiva todos los días tratamos de que el sistema educativo se consolide en nuestro distrito en esto que tiene que ver con una educación pública gratuita y de calidad.